Recuerda que las mujeres son muy emocionales. Es por eso que tienes que acceder a sus sentimientos. No basta con gustarles físicamente. Y si eres bueno, tampoco eso será necesario. La mayoría de las chicas pueden llegar a ser terriblemente difíciles. Es por esto que seducirla no es una tarea fácil. Sobre todo porque las técnicas que pueden funcionar para una mujer no funcionan igual de bien para otra. Son muchos los errores que se suelen cometer por desconocimiento de cómo trabaja la mente de la mujer y de cuáles son las diferencias con respecto a los hombres, en cuanto a qué les emociona o excita. Estilócrata, no nos cansaremos de repetirlo. Las chicas son totalmente diferentes a los hombres. Ellas detectan detalles que ni siquiera percibimos ni aunque quisiéramos. Es por eso que, para seducir a una chica sin tocarla, deberías prestar atención a los siguientes consejos 1 pon tensión en el ambiente es el típico tira y afloja a las mujeres les gusta que les den y les quiten esto las lleva a un estado de tensión increíble el poder enviarles mensajes de que las deseas y luego bajar el tono las saca de control los inicios de toda relación amorosa están impregnados del juego de la seducción es algo instintivo surge cuando sientes interés o atracción sexual por alguien. Podríamos decir que la causa de esta ingeniería emocional no es otra que el intento de mantener el interés y el deseo de la otra persona. La seguridad y la rutina devoran el deseo. Por lo tanto, el estira y afloja se muestra como una forma de sostener la efervescencia sexual. Así, en teoría, cuando uno se muestra huidizo, el otro se ve forzado a desplegar su juego de seducción y de esa manera se reaviva la llama entre ambos. Si lo haces bien, puede ser un círculo virtuoso. Por supuesto, no debes abusar. 2. Usa tu visión seductora. Una chica reconocerá de inmediato tu comunicación visual. Así que si deseas seducir a una chica con una comunicación visual seductora, aquí algunos consejos que pueden ayudarte. Incluso si es tu amiga o conocida, mantén y retira tu mirada cuando salgas con ella o la veas. Hazlo durante 8 a 10 segundos para que el gesto sea realmente efectivo. Así le estarás transmitiendo que estás interesado en ella. No es una ocurrencia, estilócrata. El cerebro requiere ese lapso de tiempo para interpretar un mensaje gestual con claridad. Luego, una vez declarada la intención y mensaje para seducir, Retira tu mirada. De esta manera, siembras curiosidad, atracción y deseo. Después de mostrar la comunicación visual, no debes olvidar relajar las cejas o sonreír. Recuerda que una mirada directa es capaz de provocar reacciones erógenas magnéticas en quien las recibe. Acelerará su ritmo cardíaco y actividad cerebral, dos factores decisivos en la excitación sexual. Así que aprovecha esta gran arma para seducir y ella caerá rendida a tus pies. 3. Domina su mente. Una forma de seducir a una chica sin tocarla es dominar su mente. Debes saber lo siguiente. Una chica se siente atraída por un hombre que sepa cómo dominar su mente, que la haga reír y que sepa compartir historias interesantes. Si quieres dominar completamente la mente de una chica, entonces... Tienes que descubrir el arte de contar historias. Es por eso que debes tener una combinación de curiosidad y diversión. Después de hacer reír a una chica, mientras mantienes la curiosidad por tus historias, despertarás naturalmente su atracción por ti. Y esto te volverá irresistible ante sus ojos. 4. Sé más atento. En la actualidad, un hombre atento y caballeroso es igual a un hombre anticuado. De la misma manera, un hombre descuidado y desatento es un maleducado. Entonces te preguntarás, ¿cuál es la manera correcta de comportarse? La respuesta es la empatía. Para hacerlo, hay que entender los intereses y la manera de pensar de las mujeres. Para ello, antes de preocuparte por hacerla reír o entretenerla, ten en mente que debes escucharla siempre, ante todo a veces no quieren ningún consejo o solución, sino simplemente que las escuchen. Es muy importante estar atento a ella y a sus necesidades. Recuerda que para seducir a una chica, ella debe sentir que es la única para ti. Así que presta mucha atención, pero no exageres, ya que todo lo exagerado puede espantarlas. 5. Haz que se sienta especial. Todas las chicas, Quieren sentir que son especiales y únicas para el hombre que les gusta. Pero, ¿cómo le muestras que es realmente especial para ti? Recuerda que las mujeres pueden ser muy demandantes, pero sin duda, nada las impresiona más que un chico tratándolas como a una princesa. A las chicas les encantan los cumplidos y no es de extrañar, les hace saber que realmente te importan. Y la hacen sentir bien consigo misma, pero aquí presta mucha atención ya que debes felicitarla tanto por su aspecto como por su personalidad. De hecho, ellas aman lo segundo más que lo primero. Es por eso que debes tener cuidado, ya que únicamente decirle cosas de su aspecto puede ser contraproducente, puede ser demasiado genérico y en estos tiempos hasta puede ser mal interpretado. Así que lo mejor es apelar a su personalidad. Tampoco la felicites en exceso podría alarmarse o dar la impresión de que quieres algo de ella a cambio de tu amabilidad. 6. Sé fiable. Ser confiable es una de las virtudes más importantes que puedes tener, ya que si lo eres, los demás te ven como una persona honesta, leal, respetable y hasta más atractiva. Más allá de ser de fiar, ser fiable es sinónimo de ser infalible. Y las chicas aman esta característica en un hombre. Ser fiable significa estar siempre dispuesto a ayudar o brindar. Además, debe existir correspondencia entre lo que piensas, dices y haces. Dicen que una acción habla por sí sola, por lo que debes ser fiel a tus principios y a tu forma de ser. Para exigir respeto, se debe comenzar por respetarse a uno mismo. Todo esto es de vital importancia a la hora de intentar seducir a una chica, ya que ellas